Quizás has encontrado el amor de tu vida y resulta que es una mujer difícil y has intentado de todo para que ella se fije en ti, invirtiendo emociones, muchos mensajes, detalles, horas de desvelos, tiempo y hasta dinero y en cambio solo recibes un hola o oh, siempre gracias. Eso duele, no sigas cometiendo más esos errores. Es hora que le demuestres que eres un hombre de alto valor quisieran tener a su lado quédate en este vídeo y aprenderás cómo invertir los papeles y hacer que ella se vuelva adicta a ti y ya sabes suscríbete al canal y activa las notificaciones y como primer punto debes asegurarte de no estar en la zona de amigos si piensas que ganando su amistad es la mejor manera de alcanzar su corazón estás cometiendo un grave error si todavía no te encuentras en la zona de amigos evita caer allí si por el contrario ya estás en la zona justa cómo salir lo antes posible. ¿Cómo te das cuenta que estás en la zona de amigos? Si te ha puesto un apodo cariñosito como hermanito, tronqui, colega y cosas parecidas. Penso. te acompaña a hacer compras y te pide consejos de belleza como ¿qué te parece este vestido, mi corte de pelo o tal maquillaje? Estás en la... Si eres su confidente, pañuelo de lágrimas y colega. Penso. Si se han emborrachado juntos y siguen siendo amigos, definitivamente y mil veces. Lo que tienes que hacer es no responder inmediatamente a sus mensajes y llamadas. Contestar tiempo después. Dile que estás ocupado, que andabas de paseo para que ella se dé cuenta de que no es tu prioridad. Principalmente que tienes tus planes, proyectos de vida, pasatiempo y muchas otras cosas que hacer que estar esperando que ella te busque. Eso dejará claro que tú no buscas ser solo su amigo y hará que piense más en ti. Y a partir de aquí debes de poner mucho cuidado en ser fiel a ti mismo. Es fundamental que demuestres tu verdadero tú. Fingirse ser alguien que no eres no te llevará a ningún lado y además tarde o temprano terminará saliendo a la luz cualquier tipo de engaño que puedas haber contado. La honestidad, la confianza y la sinceridad marcarán el inicio de cualquier tipo de relación. A las chicas no se encantan los chicos sinceros y seguros de sí mismos, las peculiaridades de la personalidad son las que despiertan la curiosidad. Si quieres que una chica se vuelva adicta a ti, hazle ver que eres una persona segura de ti mismo y que no te importa la opinión de los demás. Estas características gustan a las mujeres porque significa que eres un hombre original como pocos, único e irrepetible y que no encontrará a una persona como tú en cualquier lado. Y acá pasamos al siguiente punto y es crear una conexión con ella. Cuando estés con ella hazla sentir única, esto le va a fascinar tanto que va a terminar disfrutando mucho de tu compañía y quiera estar mucho más tiempo contigo, un ejemplo puede ser que cuando estén platicando siempre la mires a los ojos y si puedes tomarla suavemente de la mano Repentinamente abrazarla, hazlo, trata de conseguir siempre contacto físico repentino y de forma sutil, principalmente esto ayudará a crear una atracción sexual con esta chica. Si logras salir con ella, utiliza la adrenalina a tu favor, ya que muchos estudios han demostrado que vivir emociones intensas y positivas junto a otra persona tiende a crear conexiones emocionales y atracción física. Es por ello que en tu primera cita puedes llevarla al parque de diversiones, ver jugar a su equipo favorito o ver una película que produzca adrenalina. También puedes darle un detalle, los detalles siempre serán tácticas milenarias para llamar la atención de alguien. si lo haces con estrategia. Primero que todo debes investigar sus gustos, puedes comenzar enviándole una canción que se relacione con ella o con su nombre o un momento que la haga recordarte, envíale un pequeño detalle al trabajo o a la universidad dependiendo de la situación donde te encuentres e ir avanzando de acuerdo a las reacciones que ella tenga. No de detalles caros, procura que sean recíproco con lo que estás recibiendo, como por ejemplo una rosa, una tarjeta, un chavero o algo que pueda utilizar. Así te garantiza que no lo guardará en el baúl de los recuerdos. Si ya creaste una conexión, lo siguiente que debes hacer es generar un hábito. Se dice que si le hablas a una mujer por 21 días seguido y después cortas la comunicación, ella será adicta a ti y querrá correr a saber qué te sucede. Por esto es importante crear un hábito que te permita engancharla para después soltarla y crear la adicción. Puede ser que le mandes un mensaje de buenos días, vean una película los viernes o salgan a un lugar en específico. La clave está en que desaparezcas y la ignores con inteligencia para que ella te busque. Con un poco de intriga, despertará curiosidad el deseo de querer saber de ti y ganar más tu atención. Y esto nos lleva a otro punto, sé misterioso. Si bien no tienes que mentirle ni inventar excusas con el fin de ser misterioso, deberás evitar decirle todo de una vez, no darle detalles de lo que haces. Si tienes que irte, no le digas que vas con tus amigos. Haz que se quede pensando en tus planes, que son mucho más importantes que ella por el momento. Por extraño que parezca, a las mujeres nos llama mucho la atención los hombres misteriosos, que genera preguntas sobre su personalidad. Si ella quiere saber más de ti, hazle ver que eres un hombre que vale la pena conocer. Al contrario, si ella piensa que es demasiado fácil conocerte, entonces no te verá como un desafío. Gana amor propio. En el momento que comiences a provocar que una mujer esté loca de amor por ti y se vuelva adicta a tu cariño, necesitas trabajar en ti, no de una forma superficial, sino por dentro y de forma mental. Si tienes una buena autoestima, amor propio y seguridad, podrás resaltar lo mejor de ti. Te verás bien y te sentirás mejor y eso ella podrá notarlo enseguida. Incluso de esta forma sabrás si ella vale la pena o si mereces a alguien más. También no debes descuidar tu apariencia, verte bien, oler bien, afeitarte, incluso practicar deporte o hacer ejercicio. Esto es porque además de que te sentirás mejor contigo mismo, a las mujeres les encantan los hombres que cuidan de su salud y su apariencia. Recuerda siempre ser tú mismo y si la chica no demuestra ningún tipo de interés, no malgastes tu tiempo, porque sobre todas las cosas está tu dignidad y seguramente es una persona que no te conviene. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.